Ahora mismo no estoy estudiando, pero estoy aplicando doctorados para volver a empezar en septiembre de este año. Eh, sí, estoy trabajando, trabajo como ayudante de investigación en economía en la Universidad Pompeu Fabra y sí, está relacionado con lo que estudié. Siempre supe que quería dedicarme a trabajar en investigación académica, pero quería estudiar una carrera que además tuviera otras salidas laborales. Es una ciencia social en la que puedes trabajar en investigación, pero también puedes trabajar en una empresa, en una ONG, en una organización internacional y en otros lugares que también me parecían interesantes. Bueno, como dije antes, eh, estudiando economía puedes dedicarte a la investigación académica, pero también puedes trabajar en una empresa como contable o en, en una agencia en gestoras, en gestoría, o en recursos humanos también podrías trabajar, en una ONG, en las administraciones públicas, en realmente en cualquier lugar que te pueda hacer feliz. Todo, todas las empresas necesitan un economista. Eh, mis expectativas cuando empecé la carrera eran eh, principalmente entender un poco cómo funcionaba el mundo y las dinámicas entre países y entonces quería dedicarme a hacer investigación académica específicamente en todo lo que tiene que ver con macroeconomía y eh, la economía global y todo eso Sí, mis expectativas se cumplieron ahora estoy trabajando en investigación académica pero no en macroeconomía sino que en microeconomía aplicada aunque durante todo el grado Pensé que quería hacer macroeconomía. Eh, después cuando hice el máster me di cuenta de que me gustaba más microeconomía aplicada. Creo que porque en el grado te enseñan más sobre macroeconomía que sobre microeconomía. No creo que el grado te prepare para el mundo laboral. Creo que hoy en día las empresas y las instituciones en general buscan gente preparada en ámbitos muy específicos y un grado no puede prepararte para algo tan específico lo que sí puede hacer el grado es prepararte para hacer un máster y el máster creo que es lo que realmente te puede preparar para el mundo laboral y para trabajar en lo que realmente quieres. Mi trabajo ideal sería trabajar en una universidad donde tenga libertad para investigar lo que yo quiera y dar clases enseñarle a las futuras generaciones de economistas. En mi consejo para los que acaban la carrera ahora es eh, un consejo que me dio un profesor de la UB, que es que no se conformen con el primer trabajo que les ofrezcan si es que no es realmente el área en la que les gustaría trabajar durante el resto de la vida, porque en economía y sobre todo para las mujeres en economía, que somos muy pocas, eh, pasa mucho que el primer trabajo que tienes es el que marca un poco el, el, el camino del resto de tu carrera. Entonces si empiezas en finanzas lo más probable es que estés un poco condenada a trabajar en finanzas por el resto de tu vida y si no es lo que querías, solo por aceptar el primer trabajo que te ofrecieron, pues Terminar trabajando en algo que realmente no te gusta y que no es lo que querías para tu futuro Entonces, mmm, no tener miedo de rechazar el primer trabajo que te ofrecen Creo que es el, el mejor consejo que podría darle a alguien